Una caca. Lo normal en tu casa, ¿no? Es un globo. variedad. Eh, monstruos marinos que viven bajo el agua. Si son marinos, viven bajo el agua. Esta soltería es un trabajo. Hacer la foto y ya está. Eh, ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a presentar un programa. Para eso estamos aquí, ¿no? Para presentar un programa. No te metas ahí, por favor. ¿Qué sido eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? ¿Tienes caca? ¡Ay, Dios mío, de mierda!